Hola mis curlys, bienvenidos a vuestro canal, ya sabes que soy Carmen Mangue y que esto es Curly Mangue, un canal de estilo de vida, cabello, moda, belleza y todo lo que entra en la vida de Curly, de una mujer de rizos. porque la verdad es que tenemos, tocamos muchos palos. Y hoy voy a, a responder algunas de las preguntas que me han hecho las seguidoras, ¿de acuerdo? Eh, pero muy rapidito, así que si queréis saber eh, la respuesta a todas vuestras dudas, sigue viendo este vídeo. Uy, ya estamos aquí, hoy desde la intimidad ya estamos aquí, ¿vale? Eh, antes de todo, eh, las que se han conectado al stream, que quería hacer un vídeo en directo, que al final no lo he hecho, pediros disculpas porque no me había dado cuenta que, claro, es que eh, YouTube cambia todos los días y la verdad que me he hecho un lío y no puedo hacerlo. Pero prometo haceros un directo antes de que termine la semana, lo avisaré. Ahora vamos a responder a las preguntas, ¿de acuerdo? La primera pregunta que vamos a responder es... Es que tengo aquí el móvil, eh, porque, ah, vamos a ver, ¡Uf! mira, por orden, eh, las gafas, disculparme, <risa> es tremendo, claro, es que hay que, la mascarilla, las, a ver las gafas, vale, vamos a mirarlo tranquilamente, mira, la primera son las notificaciones a ver, eh, vamos, voy a hacerlo por orden de llegada, vale, la, se llama Ranulfa montañón a ver, Primero dice que Dios me bendiga, que muchas gracias, Ronulfa, por decirme que Dios me bendiga, la verdad. Eh, se necesita en esto de ser youtuber, se necesita porque, pff, vale, al, se necesita mucha fuerza, vale. Entonces, ella me está haciendo una pregunta sobre la manteca de carité, vale. Entonces, yo lo que voy a hacer es responderte, Ronulfa, a las tres preguntas, a las tres respuestas importantes de la manteca de carité. Primero, se obtiene de una nuez, vale, que es parcial a lo que es como una avellana, pero es, como es, es mucho más larga. Segundo, lo que se extrae de dentro, que es una semilla. Tercero, se machaca. Esta semilla queda como una pasta, eh, que es como un color así como marfil, ¿de acuerdo? Esta es la manteca de karité totalmente natural y pura. Luego, esta misma manteca de karité, eh, hay una, se le echa una planta, en la raíz de una planta que, es, que tiene unas flores muy amarillas, que lo que hace es que le da a la, a la karité ese tono amarillento que ves algunas veces, ¿de acuerdo? Ni, ni el que tiene el tono amarillo, ni el que tiene el tono marfil, eh, tiene un, un olor, digamos, ni a, ni a flores, ni a, ni, ni a limón, no. Eh, la, la carita normal huele a lo que es a, a avellana cruda, ¿de acuerdo? Natural, biológica, tal como lo, lo, lo profesan en Ghana y en Senegal, hueles a avellana cruda, entonces, cuando tú veas que es un, un carete que huele a limón, a lavanda, a rosas, porque ya lo han refinado y le han echado, disculpame por la voz, y le han echado lo que es aceites esenciales, ¿de acuerdo? Que esto es, tú lo puedes hacer en tu casa. Puedes cogerte un carete si no te gusta el olor, almendrado o avellana, si no te gusta el olor, puedes coger esencias, esencia de limón, Aceite esencial de limón, aceite esencial de, de lavanda, lo que te guste, mezclarlo, coger una, la cantidad que tú quieras, ponerlo en un boto, mezclarlo bien con una cucharita bien y entonces ponértelo en el cabello, ¿Para qué sirve el carete? Pues hidrata, eh, da brillos al cabello, es antiséptico, eh, también es, eh, es contra los sistemas. O sea, aparte te sirve también para la piel, para los labios, o sea, es que es un, es un producto que es excelente, ¿de acuerdo? Si te compras Karite, sabes que tienes un producto muy completo puedes utilizar absolutamente pues para todo, ¿ok? Luego, pues eso sería todo. Si tienes otra pregunta más concreta, me, me dice, ser un urfa, montaño, muchas gracias por escribirme, ¿vale? Pasamos a una pregunta que es, la, es milagrosa Barley -Con, ¿vale? Milagrosa, me preguntas, eh, ¿cuántas veces tienes que poner lo que es el acide rifino? El aceite de ricino te lo puedes poner, yo lo recomiendo poner siempre dos veces a la semana, ¿de acuerdo? Eh, tienes como una especie de, te voy a enseñar un segundo momento, que voy a por ello. Ya estoy aquí. Mira, eh, yo me lo he puesto aquí, el aceite de ricino, ¿ves? Entonces esto es un bote que me salió pues cuando me teñí el pelo me lo he puesto aquí entonces lo que yo hago es en las raíces me lo pongo poquito a poco de acuerdo cuando tengo trenzas, o si no llevas trenzas y vas el pelo suerto pues te te, te haces te partes unas líneas y te pones aceite de arricino eh, dos veces a la semana de acuerdo yo lo que hago muchas veces también es utilizarlo como si fuera una mascarilla entonces como ya es, como es un, muy espeso lo que yo suelo hacer es mezclarlo con otro aceite, por ejemplo ya sea un aceite de, de coco, ya sea un aceite de jojoba, lo mezclo, me lo pongo en todo el cabello, es, espero durante 20 minutos y luego me lavo la cabeza, me sirve también como una especie de pre ¿de acuerdo? Otra de las cosas que yo te digo es que puedes tenerlo también todo el día, si es un fin de semana o un domingo no haces nada, te lo pones, te pones tu gorrito... De plástico y vas haciendo cosas por la casa, trabajando, estudiando, lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? El aceite de ricino es antiséptico, ayuda contra la caspa, es muy nutritivo, o sea, es un aceite excelente. Y yo te recomiendo también para que te dure, yo lo mezclo siempre con otra cosa, ¿de acuerdo? Pues eh, lo, eh, el resultado que me preguntas, cuando pues dices, ¿cuánto tardas en ver ese resultado? Yo son seis meses. Pero siempre depende del tipo de alopecia o caída de cabello que tú tengas, ¿de acuerdo? Es decir, si es, es algo por la quimio o por sea, o una alopecia nerviosa, primero tendrás que eliminar el problema, es decir, tratar el problema que, por, la, por el cual se te cae el, el cabello. Y luego, ya con el aceite de ricino, ayudar, ¿de acuerdo? Ayudar. El aceite de ricino no hace que una persona que no tenga pelo le crezca, ¿ok? No hace esto. Lo que hace es ayuda a promueve el, el crecimiento del cabello, ¿de acuerdo? Lo que no significa que te vaya a crecer 5 centímetros al día, no. Te vas a ir creciendo los mismos centímetros, pero el, esa parte que tienes el pelo, digamos, más dañada, se va a ir recuperando. Yo, por ejemplo, no la pongo lo que es en la zona frontal, ¿vale? En las raíces, porque tengo hipotidurismo, ¡Ay, madre mía, hipotidismo tirridismo, vale <ríe> y, pues, entonces eso hace que se me caiga el pelo Es que me cuesta saber esa palabra hace que se me caiga el pelo entonces yo me lo aplico sobre todo en las zonas de la raíz eh, y en la zona de la nuca y tal eso es un, lo más importante que debes saber um, o sea el resultado no seis meses tú vas a poder ver si te crece el pelo bien o no de acuerdo si está haciendo efecto te va a fortalecer el cabello va a aportarle brillo tiene grandes nutrientes si tienes preguntas más más concretas puedes ir a lo que es al blog o contratar una consulta eh, privada <risa> conmigo y te voy a consultar, miras, blog, miras en el blog, miras cuando gusta consulta, si me lo dices, ¿vale? Y entonces yo te llamo, me haces la consulta, haces el ingreso, lo que tú quieras hacer, ¿ok? Y luego también puedes ir a mi libro de recetas de cocina para cuidar el cabello natural, que iba a aparecer en este vídeo, ¿de acuerdo? Puedes clic y puedes ir a, a verlo también, que ahí te vienen todos los aceites y todo lo que puedes hacer con él. Ok, vamos a siguiente, porque no queremos a ver uh, tenemos aquí también se llama eh, sonia vale sonia sonia me pregunta si tengo que si tiene que comprarse todos los productos que salen no sonia tú tienes que comprar todos los productos que son adecuados para tu tipo de cabello por ejemplo el mío es 4c de nada me sirve comprarme el producto que es para hacer ya, porque a mí no me va a ir para, para, para, para hacer nada me entiendes nada cero, entonces yo me compro productos que son para mí que son para mi 4c y no me compro todos de acuerdo eh, me compro aquellos, primero, que son asequibles, segundo, que son buenos, tercero, o sea, yo, yo miro muy, mucho lo que yo me compro, ¿de acuerdo? No cualquier cosa me vale porque lo anuncien, no, tú tienes que comprar cosas que tú necesitas, de verdad. Y sobre todo, es muy importante no tener productos por tener, sino una vez a la semana, haz limpieza de tu, ba de, de tu baño, limpieza, tira todo lo que no utilices, siempre eh, lo que es eh, reciclarlo bien, siendo buena con la madre naturaleza y poniendo cada... Cara, recipiente en el contenedor que le corresponde, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funciona, que están ahí en la calle. Vale. Eh, Alina, Alina me, Alina me pregunta un segundo, a ver si Alina me pregunta, a ver, uh, sí, a, bueno, Alina me pregunta si, a ver, ¿qué es mejor? Eh, ¿Ponerse tizas en el pelo, hacerse los reclos que llevo yo o trenzas? Mira, Lina, yo lo que te puedo decir es que todo depende de tu cabello. Es decir, hay personas que tienen un pelo súper fuerte y que a lo mejor se pone un tizaz y no se les cae el pelo. Y hay personas como yo, que yo me pongo un tizaz, me va a tirar toda la zona al frente y me voy a quedar calva, ¿de acuerdo? Depende de tu pelo. Y después de la peluquera que tú elijas. Es muy importante elegir una buena peluquera que no te que no, que no, no fuerce mucho el cabello a la hora de trenzártelo, de hacerte los o de aportar tizas, ¿vale? Eh, yo no estoy, no tengo nada en contra contra el tizas, ni contra el tizas, ni el reloj, ni Lo más importante para mí es que tú, debajo de ese tizazo o de las trenzas o los, tú luego te cuidas el cabello. ¿Por qué? Porque si un día te dices, no me da la gana ponerme tizas o se te estropea lo que sea, puedes ir con tu pelo súper orgullosa con la face bien alta, ¿de acuerdo? Que para mí eso es lo más importante. Y dicho esto, pues eh, elige una buena peluquería, Elige un buen producto para hacerte el tizaz y que te lo hagan bien, ¿de acuerdo? Y luego no lo tengas mucho tiempo, ¿ok? Yo por un mes está bien el tizaz, un mes o dos meses está bien. Y siempre cuidando la parte de abajo de tu cabello. Y luego nunca, nunca, nunca te acuestes con tu tizaz mojado porque hace que el pelo se pudra. Es importante que la peluquera que tú elijas, tú veas que cuando tú te vas a lavar el pelo con tus tizaz, te abra bien la zona del tizaz y te seque muy bien y te meta debajo del secador para que tú se con tu pelo bien limpio. Y aparte, te ponga unas ampollas, unas vitaminas en ese pelo tuyo auténtico, ¿ok? Y dicho esto, pues yo creo que he respondido a Lina. Ahora me queda una pregunta porque no quiero hacer un vídeo muy largo, que luego me dicen que me estendo. Este es un. Ha hecho un pequeño bien. A ver, Irene. A ver, Irene me pregunta. Vale, el aceite de coco, vale, sobre los aceites, Irene, no todos los aceites sirven para todo el mundo, ¿de acuerdo? Ya sé que la gente es como que el aceite de coco lo comen, lo untan, no, no sé, el aceite de coco al final es, entras en el metro y huele aceite de coco por todas partes, no, vamos a ver, Irene, el aceite de coco es como cualquier otro tipo de aceite, te tiene que ir bien, como cualquier tipo de producto, a mí por ejemplo no me va bien el aceite de coco, yo para que me funcione lo tengo que mezclar con el aceite de ricino, o lo tengo mezclado con un de oliva, otro tipo de aceite, ¿de acuerdo? Eh, no es el santo grial ¿ok? No hay que abusar de él tampoco. Utilízalo con medida, ¿sabes? Y ya está. Pero que a ti te funcione. Lo que yo te recomiendo es que tú te vayas a una tienda de esas donde venden las cosas al por mayor, los aceites y demás, que siempre los hay. Aquí no sé en Zaragoza donde está, pero en Madrid, por ejemplo, sí que me acuerdo que hay un sitio donde tú puedes vender las cosas a graner. Entonces tú vas ahí, te dan unos botecitos chiquititos, y te, tú te cosas así de recino, de yo, -yo wrap, bargan oil, tú te los coges aunque seas un 3 o 4, ¿vale? Que te serán 1.50 como mucho, 2 euros. Y entonces tú te los puedes, puedes probar. Y el que te funciona mejor es con el que tú te quedas. Así de esa forma no te gastas el dinero a lo tonto que no estamos para gastar a lo tonto, ¿de acuerdo? Y yo creo que esas son todas las preguntas. Voy a ir contestando porque no quiero hacer este video muy largo. Y, y eso es todo, nada. Pues nada, un besito a Lina, un besito Sonia, un besito, eh, a ver, uh, vamos a ver, a Ronulfa, a a Milagrosa, a Barencom, y nada, muchas gracias por escribirme y nada, nada más, espero que estéis encantadas con este video. Suscribiros si no estáis suscritos y si ya estáis suscritos de la campana, dedos arriba. Y, y contarle a alguien sobre mi canal de acuerdo y sobre todo hay una cosa que es muy importante que yo estuve que decir que es que contarme de qué queréis que hablemos de acuerdo de qué queréis que hablemos ¿eh? y nada me voy a despedir esta es mi super camiseta bonita si la queréis eh, podéis mandarme un mensaje a través de, de lo que es el youtube o también podéis eh, contactar en curleymangue.org kurli, también me puedes escribir O a través de Instagram También pues para pedir la camiseta okay, Y yo con gustosamente eh, Pues me decís cuando la queréis eh, Os digo el precio y os la mando De acuerdo, así que nada, un besito Y no olvidéis mi libro Recetas de caseras para cuidar el cabello natural que lo podéis también en el link que yo voy a dejar Está muy bien para que vosotras también podéis practicar y hacer todo con los productos que tenéis en las citas. Compras, mascarillas, eh, preparados de aceite para el cabello, tratamientos y nada. Y eso es todo por hoy. Y un besito y disculparme que este vídeo sea tan largo. Bueno, hasta luego. Chao.